¡Yay! Yeah, yeah. Hola chicos, aquí estamos en otro video. ¿En Minecraft? Estamos en Minecraft, carajo. Digo, me ponen Minecraft. Está bien, es una broma. No, estamos jugando, no vamos a jugar este video en Minecraft. ¿Cómo se la creyeron? Por favor, por favor. Director, cambie la escena, por favor, al video original. En serio, ¿cómo se la van a creer? En serio, me cago en todo. ¡Ey, ey, ey! ¡Hola, chicos! Aquí estamos en otro vídeo y estamos en Left for Death one. <ríe> bueno, luego voy a subir el 2, el multijugador, con nuestro amigo, con un amigo, pero ya sabrán de sorpresa, eh, nuestro amigo con el que voy a subir luego un vídeo y a ver, a ver si mola. Bueno, vamos a jugar el, el este porque tenía muchas ganas de jugarlo, ¿vale? Eh, pues nada, vamos a ver, un, a jugar un solo, Entonces, vamos a jugar solo, ¿ok? Entonces si lo dejamos, normal, iniciamos una partida. Y vale, y me tocó ser la chavala, vale, es que vale Y preguntan, ¿por qué, me, ¿por qué aparece que me llamo Bruno.la? Realmente no tengo ni la menor idea <risa> Bueno, para los que no sepan cuál es este juego, pero yo digo que la mayoría sí sabe Es eh, The Zombies, ok, un, un juego de zombies con el que podemos matar gente Jugarnos demasiado Aquí dice todo lo que hay que hacer, todo eso Y vamos a jugar esto A la manera profesional ¡Ugh! Bueno, eso no Juega como profesional ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere, gilipollas! <ríe> ¡Vamos! ¡Todos mueran, caigan! Cargando ¡Venga! ¡Hala! Vamos a bajar, eh En serio, me cago en todo, chaval ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en! Muertos, gilipollas A ver, zombies ¿No habías dicho que esos largaras? <ríe> bueno, vale, vale, vamos, vale, Matamos todos estos <ríe> ¿Uter? en serio Y se cae, y se cae, en serio <risa> vamos a jugar este juego Bueno, vamos, como estamos viendo Ya saben, es zombies, toda la cosa Luego a ver si lo jugamos en multijugador Porque quiero jugarlo En multijugador, pero el chu <risa> Hay algo ahí ¡Lol! ¿Qué lagazo me está dando ¡Chao ah, en todo, chaval! A ver qué encontramos por aquí. Me da otro lagazo, en serio. No sé por qué me está dando. Me da mal. Vamos, mu vamos. Mueran. Oh, oh, un boomer. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ¡No, vamos, no, vamos. No! Le forrea, muere, gilipollas. La... Os digo que se larguen Zombies, asquerosos ¡Vamos! ¡Vamos! Muérense, gilipollas Eso les pasa por gilipollas No sé por qué me da un montón de lagazo ¡No! Me ¡Y me atrapan! ¡Es que me atrapan! ¡Es que me atrapan! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No vale! ¡Vamos! ¡Mueran! ¡Mueran! Ok... Que lagazo me está dando Bueno, vamos a ver Sin... No sé por qué me está dando un lagazo Tal vez sea porque <ríe> Vale, eso se sí fue épico Fue porque estoy grabando Seguro por eso me está dando un lagazo Bueno, vamos a cumplir, tratar de cumplir estas, Las primeras dos casillas Vamos a ver, jugar divertidamente Como chaval, esta y otra más Y la que sigue, vamos a jugar Bueno, jugar, jugar, no jugar es, es que... Es que la no pronuncia madre, ¿vale? Por eso, amigos no, pero así no se pronuncia ¡Bill! Ven, ven Capullo Ven, capullo No seas gilipollas O un hijo de... Vamos Ahora sí, ¿eh? ¡Odio oh, Gramos! Increíble Vale ¿Por qué me aparece ese nombre? No sé por qué Pero vale Y siempre Cuando lo pongo opcional Que caiga al azar Siempre Pero siempre Debes caer con la mujer O sea que Pues Vale Creo que el juego cree que es mujer y pues gilipollas Me cago, me voy a cagar en todo Pero vale, vale, vale vamos a, vamos a ver cómo empezamos el siguiente juego Bueno, el siguiente juego Primero hay que curarnos un poquito más Para no desperdiciar nada Listo, ya está Ya está muy bien esto Ahora nada más llevamos otro botiquín Recarga Llevamos todo esto Dejadme en los comentarios si les gusta esto ¡Me cago en todo, chaval! ¡La orden de zombies! <risa> <¿Estoy lanzando>? ¡Woo! <risa> ¡Mueran! ¡Mueranse, capullos! No os dije que se alargaran <risa> Vamos Vamos desde aquí arriba, tengo un ojo de halcón. ¿Qué, ¿Cuántos zombies hay acá? ¡Me cago en todo, chaval! ¡Listo! ¡Hostia, qué susto! ¡Vamos, Bill! ataque adelantados! Te ayudo. Como dije, nada más este. este mapa. Bueno, el pasado y este. Voy a jugar Y en otro vídeo si, si les gusta Los seguimos, vale, pero sin, Pero si No veo que se interese tanto eh, oh, oh Un boomer ¡Qué asco, ¡Qué asco No te da asco con toda esa panza Gordo, desgrajeado <risa> Vale, vale, vale Dejo de decir eso, me llevo esta Si ¿Sí, no esta, yo quiero Vale, es que no me deja Esta, esta me gusta Esta dispara Bueno, mejor esta Vale, ya que no me deja la otra Vamos Vamos, chavales Vamos en busca de la aventura Subimos Pica, pica ¿Dónde estáis, zombies? ¿Dónde ¡No estáis, asquerosos? Oh, oh Tank Un tank me cago en todo, chaval Conta Me, me lo cargo Que me lo cargo O oh, bueno, se lo cargan ellos Igual ¡Me cago en! Muérete, hijo de puta No dije que se largaran Me cago en todo, chaval Despejamos toda la zona, vale, vale ¡Muéranse, capullos! Todo. Zona asegurada, vale. Bill, como que estás muy herido, un poquito. Disparamos. ¡Me cago en todo! Me quedo aquí, me quedo. No veo nada. Que no veo nada. ¿Había un bomb? Uh oh, oh. Uh -oh, no, no, no puede ser Ahora no quiero, chaval ¿Ha <ríe> apagado la luz? Sí, tengo prenda ¿Qué es eso? Me cago en todo, chaval Está lleno de zombies aquí Me cago en todo ¡Mueran de capullos de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te disparo! Nadie es... Nadie... Me gana en este juego ¿O oh, sí! ¡José, ¡No 12! Agarramos doble pistola Cargamos Buenas, capullos! ¡Oh, yes! Bueno, no hay nada <ríe> Vale, vale, vale, vamos Me gusta hacer esto a manera profesional Vamos El boomer explotó en pedacitos Como siempre Como somos tan profesionales mi equipo Pues nada uh, ¿Qué coño? ¡Oh! Nunca había visto eso Pero luego en otro, en otro lugar, Luego lo veré Vale uh, Está Estás Que asco Dejan su porquería ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? ¿Hola? <ríe> Estoy solito Ah, oh, vale oh. Oh, qué me habéis espantado? ¿Gilipollas? Mi equipo me ha espantado, vale Es que no podía contarlo más Claro, claro ¿Hay alguien aquí? ¿Hay zombies? No Una wish, no no me jodas Apago. es que no le de ni no no no mueranze ¡Oh! ¡Coño! ¡Me ha espantado! y ripollas! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Hostia! ¡Qué horda! ¡Me, ha... me, espant me espantó el boom! <ríe> ¡Es boom! ¿Cómo la veis? <ríe> ¿En serio? ¡Qué capullo! ¡Hostia! ¡Qué susto me ha... ¡No! No se vale No, no puede ser lo que estoy pe estoy oyendo Una witch No sé. Se... Muérete Vale, vale <ríe> Vale, ya lo eliminamos, vale Que me quede en silencio Que la horda La horda de zombies Cúrame, cúrame, por favor, amigo <ríe> Por fin un Uniga que me cura En serio No, me gusta lo que va a venir No me mola No me mola nada Estoy listo Muéranse, cabullos Morir todos Igual esto pasa la guerra Muérete se puta ¡Que me ataca! ¡Protegerme! ¡Yo lo estoy protegiendo! ¡Me cago en todo, chaval! ¡No podéis! ¡Morir! <risa> ¡Uh! Epic. lo hemos logrado. ¡Sí! Lo ¡Hemos logrado! ¡Subimos las escaleras! ¡Vamos, subimos las escaleras! ¡Hola! ¿Hay alguien por ahí? ¡Yey! ¡Afuera todos! Listo privacidad! ¡Carajo! ¡Me cago en todo! ¡La privacidad no se respeta! <risa> vale Si... Si ven que luego quito un poquito de sonido Es porque... Uh, porque... Porque es cuando... Uh, como ejemplo, me suena Me suena la nariz, por decirlo así, ¿no? Y pues no quiero que salga en el video, y por eso ¿Helicóptero? Un boomer, no se vale Me cago en todo, chaval Mo Morí, pinche boomer de mí <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> y, y me da un lagazo Me cago en todo, chaval si estas, estas partes serán editadas Y eliminadas ¿Holo? No hay nadie ah, Yo quiero usar la computadora Ayúdame No, no funciona ¡Qué Windows ¿Por qué no? Ah, bueno, toma por saco ¡No! Te he salvado capullo, Y no me has agradecido Ven para acá ¡Oh, sí! Me siento de rey de aquí. Coño, ¿me has asustado? qué Te ha caído a mis pies. <risa> Soy tan profesional. Uh. ¡Vamos! ¡Qué! ¡Caminen equipo, vamos! ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Que no lo vi! No se vale, ayudarme. Ni... Uh oh Me cago, wey. En... Corro, corro, me cago en todo. <ríe> ¡No, qué hice! ¡No, qué hice! ¡La no, wey! ¡No se vale! ¡No se vale! Una.. Bueno. Vale, vale. A todos afuera se queda. <ríe> Ni modo. No entrar Con doble pistola, vale, vale Tan profesional soy Adiós, Francis Vas a morir Después de todo ah, Me curo, me curo Es que estoy herido, no se vale Por favor, cubren curva. Cur curva. Okay. Hemos completado, chavales Muy buena partida, ¿no? Eh, espero que os haya morado. Un, un huevos, huevo, un huevo es Que te haya molado un montonazo Espero que te esté gustando cómo, cómo estoy presentando oh, El apoyo Todo el apoyo que me han dado, el apoyo anal El apoyo anal Que me ha estado dando con sus likes eh, Vistas Y tus favoritos, compartir Todo eso Y gracias por suscribirse a mi canal, ¿vale? O sea que mola, mola un huevo No, mola Mola como si fuera el presidente, vale, vale eh, pues nada, like favoritos que nos molan un huevo, digo, un, un montonazo. Y nos vemos hasta la otra. Chao, chao. No, debo de cambiar esto. <ríe> bueno, morir. Nada más les digo, seguirme por Twitter, Facebook, por sus redes sociales, por decirlo así. En, pues, y nada, suscribirse, darle likes a los vídeos. Y si es uno de los primeros vídeos que me habéis dado. Eh, pues nada, suscribirte si te gustó y nada, ahora sí, y nos vemos hasta la otra, chao Me voy bien loco, me cago en todo, me estoy la loco Venga, venga